Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Estamos aquí en un nuevo video de reacción Papá, originalidad Esta vez rápido y momentáneo ¿no? Porque acaba de seguir eh, Lo había publicado en comunidad esta mañana ¿no? Que Luminato va, Salió eh, Sacó su, su último Youtube hispano, ¿no? que bueno de Los youtubers sufren una descompostura Desde su casa, obviamente A eh, lo que está pasando ahora ¿no? Con la cuarentena y todo eso ¿no? Y, bueno, lo subió como a las unas 4 de la tarde, ¿no? Yo ya sabía, pero estuvo un poco ocupado Y bueno, ahora ya me ocupé, como ya son las 8 ahora Y la mala suerte de hoy es que, si ven un poco oscuro, es que atrás el foco este se me quemó Como ya son las 8, bueno, acá en el pueblo no puedo salir a comprar un foco nuevo Y bueno, vale, mañana lo pondré, pero se alumbra con este foco que está acá Pero no, no se alumbra un carajo, yo no uso la, la linterna Que ahí lo cargué ya, espero que no se me apague, no se me toda la esta Y bueno... Ya acá improvisado y todo, vamos a reaccionar al YouTube de eliminatos que acá dice en su comentario que, bueno, eh, espero que le guste, ¿no? y que se tardó bastante porque, bueno, eh, es como editar cuatro juegos diferentes y que se vuelve hasta, bueno, y dura 7 minutos, casi 8 minutos dura este. y, y... bueno, cada vez que se le traba y si eso pasa yo edito mi video se me traba la compu de tanto lag, ¿viste? son ideas ni veo, esta compu ni puedo usarla así que sí es un es un dolor de cabeza y tal ¿no? así que y bueno ya sin más que decir, vamos a ver vídeos rápido de Illuminatos así que de, de Illuminatos así que va a estar va a estar muy bueno y bueno si sí, ya quiero sido ya y si sí, más preámbulo voy a verlo y ya Bueno. ¿Bien? bueno, bueno, bueno <risa> buenos días y bienvenidos a las clases online no sirven punto es a pesar tiene un montón de cosas ¿ve? A ver qué otra bueno. bueno. bueno, Buenos días y entraba. Las clases online no sirven puntos. Ja, ja, ja, ja. El vídeo que estáis a punto de ver la es un que sí. hemos eh, creado una serie de espada. Uno de ellos es psicópata y prefiere permanecer anónimo. Sí, dale, sí. Y por supuesto lo respetamos y hemos decidido ya, no, sí, a... no, bueno, pues los cuatro hemos decidido hacer este... Oh, espero que os guste. Es un vídeo en el que todos somos miembros muy sensibles. ¿Cómo que okay. <ríe> sexual ¿eh? Y por supuesto, eh, vamos intentando dar... Por el eh, trasero. ¿Qué es de ahí? intentando dar... Por el trasero. Blog Twist. A todos. Os dejo con el vídeo. edito <ríe> <ríe> eh, o bananero griego? No, pues, no sé, hoy nuevo. Vamos a ver. Ah, <risa> bueno. Okay, no sé qué el Tema que nos trae y. El chat no que. Okay. Tema de máxima. Ahí tenemos al tipo del mundo desconocido. Este que iluminato ahí en la descripción se llamaba Gamer. ¿Cuándo? Ah, Rango se llama. Eh, Rangu se llama este YouTube cuando yo no lo conozco y bueno y obviamente a los necesito con mujeres no lo estoy pasando nada bien estoy conectado abajo solo ayudarme no pero no entendí estoy hablando ve con mujeres vamos a atrás perdón el tema que nos trae hoy es un tema de máxima importancia necesito, necesito consejos para crossover. salir con mujeres no lo estoy pasando nada bien estoy bastante solo ayudarme <risa> Ayuda, mira, me de mierda, pero cómo jodes. <risa> El tema que es que parece ser que hay un payaso que se está corriendo oh, por las calles a grandes velocidades. Venga, me de mierda, pero como jodes. <risa> El tema que es que parece ser que hay un payaso que se está corriendo por <risa> las calles a grandes velocidades. Todos los medios de comunicación se están haciendo caca. Es un hombre muy peculiar. ...porque le gusta culiar... ...que no ...y parece ser que él está... ...matando a todos... ...de risa... ...a veces para caminar... <ríe> está matando a todos y después de risa... Ay, ¿qué hice? Necesitas caminar... ...de risa... ...a ver que él está... ...porque le gusta culiar... no se y ah, no. que él está matando a todos. De risa. A veces a veces para caminar necesitas caminar. <risa> claro, oh, esto es esperanzador porque parece ser que todos morirán. Para hablar de esto sí. tenemos aquí a tres extraterrestres. Uno de ellos se llama Marcos. Y... Eh, es poquecínico. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Hola, precioso. Qué guapo eres, por dios te pollo. también tenemos un periodista. Periodista que quizás alguno de vosotros lo hayáis visto en eh, Puebla. Eh, ha seguido varias estacas no. de YouTube. Ha hecho y incluso estuvo en la serie de Juego de Tronos. O sea, sí, pero, sí, no. pero... Hola, ¿cómo estás? hola todo, hermano? ¿De dónde oh. oh. Soy Hola, el de tu madre. Tenemos también con nosotros a un microbio, eh, Dallas Nasras y bueno, pues, eh, Dallas. Javier que se presente él, dará más. Buenos días. <risa> Vosotros votos. Cuéntanos, cuéntanos con palabras es a ver. que entienda todo el mundo Las qué es <risa> lo que ha hecho Luisito comunicado no sé qué hizo, pero es culpa suya seguro bueno vamos a empezar, eh, <risas> va a se trabó, ¿sí? si yo salgo a la calle porque tengo que comprar y tengo que comprar yeah, es importante mantener una distancia de seguridad o tenemos que matar a los enfermos a, matar a alguien, me parece la forma correcta de hacer las cosas Vaya, mi Va. hijo se ha roto una pierna. ¡Oh, man, eutanasia! Es absurdo mantener vivo a alguien. Oye. Bueno, hay una cuestión que me gustaría también comentar. Vamos a ver, eh, eh, lo hemos estado hablando mi con, mamá y yo. Vamos, <risa> es... me acaban de interrumpir un ratito, bueno, dale. vamos, siguiendo. Es importante siento mantener una distancia de seguridad. Improvisado y con <risa> a los enfermos. Yo mataría a alguien, me parece la forma correcta de hacer las cosas. ¿eh? Vaya, parece que se ha una pierna. Oh, man, ¿Qué? Es absurdo mantener vivo a alguien. ¡Así, no, oye. No, no, tranquilo. No. <risas> no, tranquilo. <ministro> <"iction> <throat> <Sseason> <frequently> Me también comentar, vamos a ver, eh, eh, lo hemos estado hablando mi mamá. Y yo. ¿Lo tenemos claro? Tu mamá. también comentar, vamos a ver, lo hemos estado hablando mi mamá. Ah, bueno. Y yo. Lo que tenemos claro es que ese virus no existe, nosotros el virus? decimos que la sinistra tecnología 5G. Sí, 5G. ¡No! ¡Qué mierda, huevón! Si la gente 6? ya debe escutar hasta las saga del tema del virus, de la pandemia, de la cuarentena, de Tornadet. Entonces, ya sé que les voy a ver. <risa> a los... Voy a ojo, <risa> ¿no? Nah. Mi libro. Luna de Otra cuestión más. La utilización de las mascarillas ¡Ya! Ya, con eso me he agua con sal! Agua de, mis cosas, de Es básicamente un agua con, con, con suficiente leche como para no desmineralizarte, el juro. ¿Y ¿Sabéis qué, por qué respiráis? Porque el cuerpo necesita penes. ¿y ¿Sabéis cómo llega el oxígeno a la verga? Y ahora tengo leche en mis pies. ¿Cómo coño tengo leche en mis pies después de respirar penes? Porque es un intercambio de gases en las mierdas, ¿vale? Los globos rojos hacen un intercambio son los que llevan el oxígeno para afuera. Ven para adentro luego viajan por el pulo. llegan hasta el pie y hacen el intercambio de leche sabéis que no tiene glóbulos rojos qué tiene los glóbulos rojos <risa> ¿Tiene no tienes cabeza así que estás muerto y no sé y no tienes ¿Tiene no tienes cabeza así que estás muerto <risa> ah, no es sentido una claro. cuestión más marcos cuéntanos qué es ovo. qué qué es, ¿Es ovo esta <risa> coño, <risa> cayó. Coño, sigo sin entender. Me lo habéis explicado y todavía no entiendo a qué es eso, <risa> <risa> <risa> bueno, amigos, bueno, amigos, ahora sí. Ah, porque ya que me revisas, les... pabal. Voy a hablar. <risa> <risa> <risa> bueno, amigas, bueno, amigos, ahora sí, ya sé de qué les voy a hablar esta noche. Se está traba, se está distorsionando. ¿Traeve? No tengo nada de lo que hablar. <risa> <risa> esta noche... Me pasó algo muy perturbador, en el ah. sitio perturbador de las panadas. Esto, sí, o sea, esto es un video de mierda. ¿Dices? Richperturbador.x. ¿Qué hay por qué no sé? Quizá si de estos subtítulos pero. Y esto sí es verdad. O sea, esto es un video de mierda como los que yo suelo subir en mi canal principal. No no no no no no no. no esto es que de verdad me pasó. Se lo juro. Y yito Maradona. ¿Qué no Estaba despertando ¿no? en medio de la noche y escribo la salchicha Y le doy no. el botoncito del celular para que me mitiguen Es una salchicha Youtube, no, no pienses mal, no es noticias, eliminado ni a mí tampoco, por favor la hora y me asusto, me asusto porque las salchichas de la gente no da para tanto no. No. Eh, Es una salchicha de tancha Youtube, eh No sé, pero mal pensamos todos, también Youtube Quito el celular para que me indique la hora y me asusto. Me asusto porque las salchichas de la gente no dan para tanto. No, entonces agarro, me levanto, voy al baño, me devuelvo del baño, el porno otra vez, me devuelvo para el cuarto, me levanto, voy al baño, el porno, me devuelvo el baño, me puesto en la caca y te Ay como... Ay como bien, no soy esta la puta madre. Para el baño, pa. Otra vez va, va, va, va estar quedoso. Pero... Me devuelvo para el cuarto, me levanto, voy al baño, a la mierda. Me devuelvo para el baño, me puesto en la cara y te en la oscuridad. ¿No? Que parezco una virgen ya. Hola, ¿no? Ay, ¿qué y, estoy me parezco la Virgen ya. La... ¡Hola, buenas Y ¿Sí? estoy haciendo ¿Sí? pensando en la vida de, la de la ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Ha pasado. Es impresionante. Me ha estado pasando mucho estos últimos días. ¿Qué? Me he estado despertando, me levanto, voy al baño, me voy a la hora, pico, pero bueno. Oye, oye, yo, otra otra Por favor, por favor. Un segundo. Chagalo, ¿qué he hecho para no esto? Dios mío, te lo juro, no puedo, no puedo. Recer. Así no, de verdad, en la cabeza. ¡Ros! no me gusta ser repetitivo. ¿Qué? Odio cabeza. Las personas inteligentes se habrán dado cuenta que odio ser... Punta, rata, perlés, y <ríe> <perlés>, y, <ríe> y, <ríe> y todo todavía... <ríe> <ríe> ¡No se vayan a asustar de ¡No se van a asustar Punto es. Por favor, no se vayan a asustar de que acabo de tostar. <risa> Ule, yo fuerte. Pues. Nos Corto. hemos quedado sin dos. <risa> ah, parece ser que se murió. Era mi amigo. ¿A mi amigo. ¿Qué? Yo soy una persona que y así drogmo dio de pija O saber de su casa, o salir de su casa e e inaugurar la cuarentena. Porque sí. ¿Qué decía? Salir a pasear en. en la cuarentena. ¿Es qué sí? Que ¿Por qué sí? ¿Cómo sí? no bien. No soy un ser biológico. biológico es <risa> ok ese ya lo vi este de re... ya vi todos los videos de luminato ya ok no, esto es esto va <risa> esto tampoco me reí demasiado me gustó esa parte <risa> y a referencia que hay montones a sus videos o y a otras cosas que no pude ver todas también voy es da este comentario grande iluminato no sé qué existe, son es un grande capo crack capo ah, crack todo lo que tienen crack no sé no, ¿Tanto en no mantener una no, distancia de seguridad a ver voy a ver si encuentro otras referencias capaz no lo había visto ya con la edición lo voy a recortar y a ver si encuentro algo interesante bueno lo ha estado genial pero a a veces si hay otras cosas por ahí no lo vi al principio bueno, este ya supe que es este Ciudadalas por, por el otro video que también hizo lo mismo con ese, ese lobo incógnito, ¿no? Eh, bueno es obvio, ¿no? Y bueno la edición de.. Cada vez que respira el, eh, el señor que respira fuerte, ¿no? Cuando respira fuerte, cuando respira fuerte siempre lo he visto de bomba. Un cambio bastante genial. Ok, no encontré otra cosa más. Volví a verlo y me seguí matando. Yo ya y con esta cara dejamos con la reacción de hoy. Espero que por lo menos te haya entretenido, te haya. Mmm, te haya gustado el video de iluminato Dejaré el video original abajo en la descripción. Y también para que lo apoye a Illuminatus. Sí, y bueno, sí, también a mí un poco reaccionar.. No nada más que cagar de risa. Pero igual apoyame si querés. Si querés, poder suscribirte a este canal es eh, solo dale un clic no te cuesta nada no te digo para hacer un clic no más tampoco es para tanto y también dale un like a este video porque si te gustó no sé y si así me motiva a seguir haciendo más dale un like así me motiva a seguir más haciendo más videos no y también suscribirte, bueno ya dije eso bueno suscríbete así ya que estos botones están no, solo hacer un clic no más suscríbete a este canal para más reacciones como este también videos gameplays y lo que sea y bueno, ojalá que, no sé, para julio o agosto, ojalá lleguemos a, a los mil suscriptores. No. Bueno, creo que sin más que decir, bueno, soy yo Ultimate y nos vemos en la próxima reacción, próxima en el próximo video. Chau.